Eh, bueno, yo soy María Fernanda Cafa. de mi título de grado, yo soy licenciada en organización industrial, eh, actualmente terminando una especialización en ingeniería gerencial, que estoy ahí a entregar mi tesis en relación a, a la temática de la responsabilidad social, y bueno, lo que actualmente me desarrollo en mi parte profesional, soy consultora, me estoy tratando de Inmiscuir en estos temas de la responsabilidad social, la agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, soy docente, de título docente y docente en la Facultad Regional Concepción del Uruguay... ...en donde tengo a cargo dos cátedras, una que es análisis de estado contable en la carrera de licenciatura... ...y otra que es eh, gestión de la responsabilidad social en las organizaciones, es una materia electiva de cursado transversal... ¿Qué quiere decir electiva? Es decir, es una materia que los alumnos eligen cursarla y de cursado transversal es que la pueden cursar cualquiera de los alumnos de las cuatro carreras de grado que tenemos en esta regional. Nosotros en la regional Concepción del Uruguay tenemos licenciatura en organización industrial, ingeniería en sistemas, ingeniería civil, ingeniería electromecánica. Es decir, que en mi cátedra se arman unas dinámicas muy interesantes porque, primero, que son las cuatro carreras duras de ingeniería, meterle una carrera de ingeniería, una materia social, como es la responsabilidad social, ya es un, una picardía, diría. Pero la verdad que se arman unas dinámicas muy interesantes, eh, porque cada, cada, cada alumno tiene su punto de vista. Y como los agarro ya en los últimos años, en cuarto del hoy y en quinto de las ingenierías, ya vienen cuadrados como ingenieros. Y entonces el meterle esta pizca de social a su, a su perspectiva de futuro profesional eh, da como resultados unos trabajos y unas investigaciones, eh, la verdad, que maravillosas. La idea sí, de bastante. esta cátedra electiva, te cuento cómo arranca, bueno. porque nació allá por el 2014, en donde en realidad mi idea era hacer un grupo de investigación en, en relación a la responsabilidad social y es tan burocrático en una universidad nacional generar y crear un grupo de investigación, que si tenés carrera de investigador, que si tenés grado de investigador, que la verdad que me metía en un meollo muy, muy, muy grande y decidí hacer una cátedra electiva. Entonces arranqué con exclusividad de la carrera de licenciatura en la organización industrial, de la cual yo soy egresada y fueron tantas las cantidades de alumnos que se anotaron ese primer año, tuve como 30 alumnos, y los otros alumnos que querían venir a mi cátedra, entonces la verdad que al siguiente año, me acuerdo que fue el, el, estaba de decana todavía Estela Meyer, y me pidió por favor que la haga de manera transversal, de cursada transversal, y así se empezaron a sumar distintos actores en esta cátedra. En el año 2016, Iba súper bien la cátedra, también con muchos públicos. Yo la verdad que todos los años tengo promedio de 20 alumnos, que para un último año de este tipo de carreras es muchísimo. De gente, claro. Eh, sí, sí. Y, y vos sabés que veníamos a ver cómo empezábamos a mostrar, a contar esto, que era súper interesante. Y fue ahí donde hablé con Adriana Rosenfeld, de Santa Fe, y ella me dijo, Fer, háganse firmantes del pacto. Era la manera de empezar a ordenar esto de la responsabilidad social y darle más eh, visualización a la sociedad, a nuestra sociedad de concepción de Uruguay. Y bueno, así fue como en el 2016 firmamos el Pacto Global, que me acuerdo que fue en una reunión en Paraná, y con el compromiso de a los dos años presentar nuestro report Y ahí fue en ese interín que me hice muy amiga de Belén Gómez, que es mi hoy mi, mi otra parte de la cátedra es mi ayudante y, y fuimos más allá y en el 2018 presentamos nuestro primer reporte de sustentabilidad de la Facultad Regional Concepción del Uruguay lo cual la hizo la primer regional de UTN con reporte sustentable presentado y lo presentamos al Pacto y si Dios quiere y todos los astros están alineados este 2020 presentamos el segundo con mucho material, más allá de la pandemia, porque hemos trabajado muchísimo. Eh, así que, bueno, en eso estamos. Y ahora alineados con los objetivos, con los objetivos de desarrollo sostenible que se vino eh, de la mano de, de la firma del pacto también y de la adhesión a estos objetivos. Así que, bueno, claro, de esta manera nos no Fantástico. Bueno, te agradecemos mucho que, que, que aceptaras este, este diálogo. Estamos contentos porque también desde Ciencias Económicas estamos desarrollando el programa Apropiación Agenda 2030 eh, que justamente trata de armar como líneas programáticas de trabajo, ¿verdad? Ajá. Con esta agenda, eh, nosotros llamamos apropiación porque creemos que la agenda tiene que ser apropiada por, por todos los actores, este, digamos, de la, de, la, de la provincia, las universidades, el Estado, las empresas las organizaciones de la sociedad civil y entonces nos parecía que era bueno que nos contaras un poco esta experiencia, digamos y, y, y sobre todo en estos espacios de que son espacios que se van armando como experiencias pioneras y que de algún modo van colocando algunas señales para ir armando caminos, ¿verdad? Entonces, wow. eh, justamente este trabajo que hacemos le llamamos así como recoger las experiencias y las historias de referentes locales eh, de la provincia de Entre Ríos. Así que estamos muy contentos de, de estar conversando contigo por este motivo. Entonces, un poco... Eh, ¿Cuáles son, digamos, en, esta, en, esta, en esta, esta conexión de responsabilidad social, trabajo con impacto global? ¿Cómo fue que aparece lo de la agenda? Y, y sobre todo, dos cosas. ¿Qué pensaron ustedes como docentes con relación a la agenda? ¿Y cómo les, cómo les, cómo les resuena a los estudiantes la agenda, no? A partir de la propuesta que ustedes hacen. ¿Qué, les, qué pasa ahí, digamos, con relación a la agenda? Sí, vos sabés que nosotros, una vez como, a ver, como ingenieros o cuasi ingenieros, Siempre queremos algún indicador, ¿no? Entonces, siempre estamos midiendo a ver cuál es el indicador. Y, y a raíz de este posgrado que estoy haciendo y, y de la tesis que ya más o menos estoy presentando, eh, me surgió esto, ¿no? De cuál era la devolución que tenía. Y empecé a medir que a partir de la cátedra se empezaron a presentar proyectos finales de carrera que tienen que ver con un impacto social. Ya sea de cualquier carrera, ¿sí? sí los ingenieros civiles empezaron a ver las construcciones sustentables, los ingenieros electromecánicos empezaron a ver los paneles solares, los calefones solares, eh, el tema del autoeléctrico. Nosotros tenemos un prototipo de, en nuestra facultad que, que lleva adelante en conjunto con la Río Uruguay. Hacemos asociaciones, el ODS 17 es fundamental, las alianzas que tenemos, entonces firmamos un convenio con Río Uruguay Seguros en donde ellos también tienen su URUS, que es su universidad corporativa. Eh, en, dentro de ese convenio, la verdad que hicieron unos proyectos muy, muy lindos. Tenemos el Responsabilizarse, que este año va a sacar la tercera edición, que es, una, es un proyecto, es un programa, en donde Río Uruguay acompaña, con, al año pasado eran 50 mil pesos, y era, se había que presentar proyectos que tengan algún impacto social. Y entonces los alumnos, como para ganar tiempo, hacen sus proyectos finales de carrera con este impacto social y ya los presentan. El que ganó el año pasado es de la recuperadora de San José, del pueblo de San José, para de esa recuperación que hacen hacer ladrillos plásticos. Así que imagínate toda la vuelta que da el proyecto, es de un grupo de alumnos que estudian acá, pero que viven en San José, que conocen el recuperador, hicieron un grupo de, para hacer, y uno de ellos lo, lo proyecta como proyecto final de carrera, entonces tiene un impacto fabuloso. Entonces estas son las cuestiones que nosotros venimos dando, y la verdad es que fueron muchos los proyectos que empezaron a hacerse con un impacto social. El tema del auto eléctrico arrancó como también una prueba. Vamos, eh, la, la compañía Peugeot, PSA, eh, donó a la facultad un auto para estudio y bueno, y de los alumnos salió, vamos a probar a ver si se puede hacer eléctrico. Y bueno, y ahí fue que los alumnos empezaron a investigar, hablaron conmigo, empe empezó como una práctica supervisada y el año pasado tres alumnos se recibieron con un proyecto final de carrera en donde el ANCO se mostró en la, la carrera del tese que se hizo acá en Concepción y se probó que llega a 100 kilómetros por hora. La verdad que ya las cuestiones técnicas no las conozco, Ajá. pero es decir, que el futuro profesional que se está egresando de nuestra facultad regional ya tiene esta herramienta incluida. Y eso es lo interesante. Excelente. Un paso interesante. adelante. No, pero aparte me parece que justamente, mira, una de las cosas que estamos diciendo es que esto de la agenda, digamos, no es, ¿qué es apropiarse? Y este es un ejemplo claro de cómo te apropias de la agenda, ¿verdad? Está Incluso igual. estamos trabajando justamente en ver cómo la agenda, digamos, hace repensar los programas de estudio. Y creo que esto que ustedes hicieron es un avance muy grande, muy interesante. Probablemente, eh, probablemente vayamos a compartir también esta, esta, esta, esta, esta entrevista con, el, con los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas para que también puedan ir viendo, porque la verdad es que, fíjate, como vos decías, ¿no? finalmente hay una serie de cosas que se van dando, que se van conectando y que terminan haciendo que después los estudiantes estén pensando en impacto social, en un auto eléctrico, que tiene que ver mucho con la sustentabilidad ambiental, que tiene que ver con el calentamiento global, que tiene que ver con una serie de cuestiones que están incluidas, digamos, en la perspectiva del de, de desarrollo sostenible. Entonces, y ahí, digamos, la experiencia y los alumnos cómo relatan esto, cómo lo viven, digamos, ¿no? ¿Cómo contarnos un poco cómo lo experimentan? La ellos? verdad que eh, es súper es enriquecedor y por ahí se nos, se nos infla el pecho, ¿no? Cuando, cuando vos ves que sus proyectos finales de carrera algo tienen que ver, es decir, que evidentemente algo les dejó... Vale el haber cursado y el haber elegido a cursar esta materia, porque al ser una materia lectiva, el alumno elige esta temática. Claro. ¿No? Entonces está bueno que ya el alumno tiene incorporado el empezar a pensar de esta manera. Esta licencia social que, que, que tenemos ahora va más allá de la competencia en, entre marcas o entre productos. Si bien esto de la responsabilidad social es un plus... Pero el cuidar esto de la responsabilidad social y esta licencia social, ya estos nuevos, estas nuevas generaciones lo traen más incluido que nosotros. Y la verdad que eso es muy interesante. Y el alumno se lo toma bien porque eh, vos le das propuestas o vos les das iniciativas y, y ellos, ellos enseguida lo toman, ¿sí? Y tienen esa posibilidad y esa visión que yo digo que es 360, porque enseguida le buscan la manera, ¿no? la manera de hacerlo sustentable, la manera de hacerlo amigable, la manera de, de darlo a conocer, el, el tema de la comunicación y la difusión que tienen los alumnos y bueno, y el, esto de las redes sociales y que enseguida todos se, se relacionan y ellos están súper conectados y la verdad que eso es fabuloso también. A nosotros nos gusta decir que la agenda también for, eh, funciona muchas veces como un provocador, ¿verdad? Como, sí. como porque para me imagino para un estudiante de ingeniería que tiene, bueno, su formación ingenieril y que tiene sus dimensiones sociales pero que no están desarrolladas en el mismo tronco de, la, de las materias de la formación de la ingeniería esto le debe disparar por lo menos varias, varias líneas posibles digamos de provocación para buscar por diferentes espacios es interesante porque en ese sentido la agenda, mucha gente no lo entiende funciona como provocación pero también como horizonte, ¿verdad? si sí, bueno, yo quiero lograr alguna cosa y producir o contribuir a producir Alguna cosa que esté en esta línea que está al 2030, que me parece que eso es otro. ¿Cómo, cómo, cómo? No sé qué, cuál es tu opinión. A mí siempre me provoca esta idea del 2030, como que hay pocas agendas que tengan un horizonte de largo plazo, ¿verdad? Que convoquen a trabajar pacientemente, a ir yendo y desarrollando las cosas, porque sabemos que tenemos un horizonte de tiempo largo en un mundo que vive para mañana, ¿no? O para lo urgente. Sí, tal cual, es decir, es como que si lo planteamos allá lejos, uy, para el 2030, pero me pasó cuando en el 2015, cuando se hizo Río 2015, decía, no, porque el 2025 falta un montón, no, porque. Y al final lo tenemos acá, a, a, a la vuelta de la esquina. Eh, pero yo creo que, te vuelvo a repetir, esta generación de alumnos que nos ha tocado convivir y esta, este momento de pandemia que nos ha tocado vivir también, nos dio la posibilidad de interconectamos mucho más ¿no? Y, y los alumnos eso lo aprovechan muchísimo y la verdad que esto de, de, de poder buscar y, y visionar el qué va a pasar después, a ver si yo hago, por ejemplo, me pasa mucho con los chicos que estudian ingeniería civil eh, que ya sus proyectos no son mega proyectos, ¿no? porque era lo que pasaba antes, tenían unos proyectos de, de finales de carrera que eran estupendos, majestuosos, puentes, y edificios, un montón, pero nunca los podían llegar a concretar. Por ahí ahora, con esto de la parte social, han hecho proyectos mucho más chiquitos, pero realizables y con la posibilidad de que se realicen y se llevan adelante, ¿no? Poner un techo verde, poner un no sé, una membrana de, de vidrio y esa, bueno y estas cuestiones que las pueden vivenciar, yo creo que les da mucho más incentivo y visión de que esto es real, palpable, se puede hacer, no es una utopía, como se pensaba por ahí hace 10 años atrás, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Nosotros en la facultad tenemos, en toda facultad entrerriana creo, nuestros termos con agua caliente. Sí. En esto de la reutilización y de la eficiencia energética... Eh, los alumnos de electromecánica fueron estos, compramos un calefón solar para que el agua baje más caliente y consuma menos energía. ¿Qué hicieron como proyecto? Copiaron el calefón solar. Ah. Lo hicieron ellos. Entonces pusimos otro termo en la otra punta de la facultad y arriba le pusieron el calefón copiado por ellos. Y encima el calefón lo había comprado el centro de estudiantes. Entonces todos los actores de nuestra facultad regional están participando en esto y se involucran voluntariamente. Entonces trabajamos también el voluntariado. Entonces es como que si una cosa va llevando a la otra y ellos mismos se van incentivando para pasar la posta y que eso siga. Eso es fabuloso. Eh, y la devolución por parte de los alumnos es re lindo porque te, te llaman, te preguntan, te buscan para que seas su, su docente tutor. Entonces vos le vas cada vez como poniendo un poco más de responsabilidad social a todos estos temas que por ahí son tan duros de las propias carreras, ¿no? Eh, el impacto que tienen. Hemos, ahora, el año pasado hicimos una experiencia con una universidad de Colombia eh, en donde hicimos una cátedra espejo. Eh, le invitamos a una docente de allá que dé una temática y estábamos todos conectados. Y al ver ellos, que Colombia está bastante más adelantado eh, que nosotros en esto de la Agenda 2030, Claro, los entusiasmados más. ¿Cómo Colombia va a estar mejor? No, claro, entonces les saltó el ego de argentino de adentro. Y bueno, y ahí se pusieron más. Y, y bueno, y ahí compartieron. Y ya quedaron relacionados. Y ya se pasaron WhatsApp. Y ya están todos trabajando en, en cualquier vez Y eso es fabuloso. Eso es muy, es la verdad muy, que es fabuloso. Es muy fabuloso, muy lindo cómo... ...cómo contás, cómo se dispararon cosas que tienen que ver con la acción, ¿verdad? Porque los proyectos son eso que decís, proyectos realizables y alcanzables... ...y sobre todo elaborados por ellos mismos. Eh, pensando en, en, en ¿no? eh, Nosotros que estamos en estas cosas y en la agenda y empezando en, en diferentes plazos de tiempo... ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las ideas que te imaginás, digamos así, a dos, tres años con esta línea de trabajo? ¿Qué, ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo son tus, tus ideas? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Porque también de esta manera, compartiendo sueños, también se puede tratar de ver cómo podemos hacer alianzas. Y me parece que lo que contás es muy entusiasmador, es muy motivante y realmente eh, creo que que justamente este es el espíritu de nuestro programa en la Facultad de Ciencias Económicas. Por lo tanto, hablar un poco de bueno cómo, cómo, qué, qué, qué proyectos, qué sueños tenés de acá a dos tres años y cómo, cómo, cómo los pensás y a ver si ahí también podemos encontrar espacios para hacer articulaciones y mantener diálogos más permanentes, más, más, más, más, permanente, más constructivos, ¿verdad? Sí, mira, lo que hoy por hoy lo que apunto es esto que yo te decía, tratar la posibilidad de buscar que nuestra provincia firme la adhesión a los ODS. ¿no? Eh, hablando con con distinta con Silvina, con Inés, a y también, eh, ver la posibilidad de hacer fuerza, si no es desde la provincia, por ahí desde cada uno de los municipios. Entonces ahora empecé a hablar con la Secretaría de Producción de acá del municipio de Concepción del Uruguay para ver si al menos desde el municipio se podía incentivar y ahí elevar la línea para el lado de la provincia, a ver si podemos por ahí hacer un poco más de, de ruido que esto se empiece a, a vivenciar. Y, y a tomar responsabilidad en la forma y en la manera, una vez que el compromiso esté firmado, yo creo que las cosas eh, se hacen más visibles. Entonces, la idea es que esto se pueda seguir adelante. Eh, la verdad que estamos hablando en eso eh, con respecto a las cátedras obviamente es seguir impactando y nosotros en realidad al reporte que armamos el reporte de 2018 y el 2020 que armamos ahora son con los proyectos finales de los chicos es bueno. decir, contamos lo que hacen los chicos, somos el nexo de comunicación de, de todas estas experiencias que se han ido desarrollando durante dos años en la facultad y que es también la manera de contarle a nuestros a nuestros vecinos, qué es lo que hace la facultad. Porque otro de los programas que, que salió a colación de esto es el Puertas Abiertas, volver a que a la facultad entre el vecino, porque, eh, no sé, hubo un periodo que, que no se, no se enteraba lo que hacía. Y con esto del reporte, hasta la misma gente de adentro de la facultad, ah, mira, este grupo está haciendo esto, pero yo puedo sumar, porque, y es como un montón de cosas no se sabían dentro de la misma institución y eso pasa, es una cuestión de, de, de comunicación, pero pasa, porque por ahí los grupos de investigación son tantos y tan amplios y las temáticas son tan amplias que por ahí eh, no se dan a conocer y, y eso creo que es eh, la meta que por lo menos Belén y yo desde la cátedra tenemos, dar a conocer primero lo que los alumnos están llevando adelante, pero también lo que la institución está llevando adelante para y con la sociedad. Y obviamente las articulaciones que teníamos, ya te digo, con Río Uruguay generamos un aula dentro de la facultad, el aula URUS, que quedó súper bien equipada. Está la verdad que está, con cortinados nuevos, con bancos nuevos, con sillas nuevas, con conectividad más, con más ancho de banda, con un buen equipo de, de audio. La verdad que se han dado muy buenas capacitaciones a cambio de que la el personal de Río Uruguay pueda acceder a esa aula que está dentro de la facultad. Y después la tomamos nosotros como un aula normal de clases. Esa otras sí. es otra de las articulaciones, por ejemplo. Uruguay, <ríe> con el hospital, justo José Urquiza también. En, en época de pandemia lo que hicimos es pusimos a las impresoras. Nosotros tenemos una impresora 3D. Nos combinamos con la gente de Río Uruguay que tiene otra impresora 3D e imprimimos las, las pantallas faciales. Sí. Entonces donamos a todas las instituciones públicas de nuestra ciudad las vinchas con las pantallas, eh, imprimimos sujeta barbijos, que es, el, que es un soporte para los barbijos, y hicimos una prueba de unas válvulas para duplicar los respiradores. Y la verdad que esas válvulas las mandamos al, al hospital Durán, creo, porque eso se encargó una parte del Uruguay, dieron de buena manera, así que se imprimieron una tanda de esas válvulas y se donaran al hospital para en el caso de que se necesiten duplicar la cantidad de respiradores y eso fue todo a causa de esta pandemia, es decir, nos pusimos a disposición y salió esto y la verdad es que fue fabuloso porque repartimos sí, sí. cerca de 500 máscaras que probablemente, digamos también, si no hubiera habido el trabajo previo de la responsabilidad social, de los objetivos del desarrollo sostenible, de la acción, de la solidaridad, en este momento de pandemia hubiera sido mucho más lenta la respuesta, ¿verdad? Tal cual, y el compromiso por parte de la gestión de nuestra facultad. Es decir, más allá que hubo cambio de decano el año pasado, el, eh, Martín Erla, que es el nuevo decano, ha seguido la misma temática y en la misma línea, es decir, Nunca tuvimos un no, siempre hablamos, siempre eh, proponemos, siempre vamos con un, con un plan de acción y la verdad que nunca, nunca hemos tenido problema en ese sentido y a ellos también les, les gustó esta manera de, de hacer transparente toda esta información que manejamos. ¿no? Nosotros no, nunca nos olvidamos que somos una entidad pública también, entonces eh, se, se le debe este respeto de, de transparencia. Bueno, María Fernanda, mira, te agradecemos mucho este, este tiempo. La verdad es que muy, muy, muy contentos de haber dialogado contigo. Eh, estamos produciendo este material, digamos, de todas las experiencias. No hacemos más que convencernos de que silenciosamente la sociedad enterriana se va interesando, está, está comprometida con el desarrollo sostenible, está comprometida con estos objetivos y que justamente... No lo, no lo sienten como una cosa extraña ni, ni lejana, sino como parte del día a día y para mejorar lo que hacen cada uno de sus días en los roles que nos tocan a cada uno ustedes como docentes, los alumnos como, como alumnos y como productores de proyectos y como futuros ingenieros bueno, un poco la, la función, ¿verdad? Sí. decimos mucho y, y, y, y te dejamos ahí con unas palabras para si te quieres si ir despidiendo Ajá. con gusto Sí, vos sabés que sí, y lo que, todo lo, lo lindo de esto, ¿no? Que uno se da cuenta de que la responsabilidad la tuvimos siempre, la responsabilidad social. Eh, siempre hicimos responsabilidad social. Lo que pasa es que no sabíamos cómo se llamaba, o no le dábamos un nombre, o no la categorizábamos con, con, de, con determinado objetivo, ¿no? Entonces, eh, los alumnos también se dan cuenta de esto. De, de que no fue en vano, de que los proyectos son viables, de que los proyectos son concretables, y eso es lo que los hace después ser buenos profesionales. Eh, sí. Tener esta herramienta inculcada desde la raíz, es decir, desde tus estudios, yo creo que estás un paso más adelante que lo tuvimos nosotros, que lo tuvimos que empezar a investigar. Después ¿no? de recibidos. Después Exacto. de recibidos, sí, nos tuvimos que otra vez sentar a estudiar, a ver, ¿De qué manera? Y ellos es como que si ya lo hacen naturalmente. Y yo creo que si a nosotros nos hubieran dado la posibilidad de, de empezar a pensar de esta manera, porque yo creo que es una filosofía de vida esto, ¿no? Porque uno no puede ser de una manera dentro de la cátedra y salís y, o sea, y tirás bolsas por, por la ventanilla, ¿no? Sí. Sos igual sí. siempre. Claro. Y, y eso los alumnos también, ese feedback que tenemos con los alumnos, la verdad que, eh, ya te vuelvo a repetir, es súper enriquecedor, es súper positivo y son muy poquitos, yo te digo, casi nada los casos que vos decís eh, eh, quedaste decepcionada por algo. Es decir, siempre es para más, siempre se suman. esto. Eh. Y si no, bueno, se modifica, se adapta, se acopla, se suma con otro, das ideas de buscar la manera, pero siempre salís adelante. Yo creo que eso es lo, lo súper interesante. Y la sociedad siempre acompaña sepa o no sepa de la temática, cuando es una cuestión social y de, de ir para adelante, la sociedad te da una mano. La sociedad es la primera que te acompaña. Fernanda, un placer escucharte, entusiasmás a todo el mundo, muy bueno. Vamos a compartir esta entrevista con todos nuestros colegas de la Facultad de Ciencias de, Edu de la Ciencia de la Económica, de Ciencia de la Educación. Sí. Vamos a dar una gran difusión y te agradecemos mucho y estaremos en contacto. Eh, obviamente allí con, con Silvina, con Inés también estamos en contacto de manera de ir viendo. ¿Cómo seguimos armando estas cosas? Eh, me, me alegra mucho que estés trabajando, que hayas hecho el curso de promotores de ODS, sí. yo lo vi, pero bueno, tampoco tampoco me puedo meter en todas las cosas. Qué bueno, vas a ser la embajador entre Rihanna de los promotores de ODS. Ojalá, ¿no? ojalá, ojalá, ojalá Entonces, sí sea. Pero, pero, pero claro que sí, me parece que justamente nosotros no podemos dejar de trabajar en red y de seguir conectando cada una de las cosas, así que desde ya te agradecemos mucho. Bueno, Fernando, entonces un gustazo, muchísimas gracias, estamos en contacto. ¿sí? Dale, un beso grande para todos, Igualmente. mil gracias por acordarse de, de este lado de la costa del Uruguay. Por eh, favor. Y bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Fernando. un vos. gusto grande. estamos en contacto. Chao.